Un notición, porque se trata de una leyenda del béisbol dominicano. Alberto Pujols, que vestirá la camiseta de los leones del escogido. Mientras que a los gigantes está llegando Eduard Paredes, un lanzador de 11 años, 12 años en la liga. Lanzó con los Dodgers de Los Ángeles en dos temporadas, tuvo marca positiva. Comenzó con las águilas, luego con los leones ahora es lanzador de los gigantes y entonces Melky Mesa, el veterano outfielder, que fue prospecto de los Yankees, debutó con ellos unos partidos en dos temporadas, pero está aquí en los gigantes, ya también del agrado de Jesús Mejía, porque lo había traído en el draft sí, de los peloteros dominicanos Así es. ¿Qué te entonces, parece a ti ese cambio? Bueno, tres veteranos involucrados en este caso, para nadie es un secreto y te voy a ser sincero, a mí me hubiese gustado la idea de ver en algún momento a Albert Pujol vistiendo la camiseta de los gigantes, pero tampoco es verdad que es algo tal vez ¿verdad? muy descabellado decir un cambio como este porque trae a dos jugadores veteranos. En el caso de Melky, ya tú lo mencionabas, es un jardinero, puede cubrir ahí uno de esos huecos que tenemos en los jardines a lo que esperamos la llegada de José Siri y en el caso también de Edward, que los lanzadores nunca sobran, y estamos hablando de un veterano que se puede integrar de inmediato al equipo. Mira, para que ocurra un cambio como este, Debe haber seria intención del pelotero jugar. Porque José Gómez, José Gómez no va a cambiar a dos peloteros que puede utilizar en esta temporada, incluso Edward, que es uno de los lanzadores premium, zurdos premium del país, de la liga. No lo va a cambiar por Pujol. Si sí, Pujol va a estar en la nómina ahí, como estuvo con nosotros por 19 años. Desde el 2002, Pujol fue la primera selección del sorteo de novatos en un año que también estuvo. Wilson Valdés, Mártir Franco, eh, Richardson, estuvo también eh, Fernando Rodney, mucha gente, Edwin Encarnación, Cano, mi memoria no me falla, recuerdo muy bien ese sorteo. Pero Pujols, si lo cambiaron, anótelo por ahí, anótelo, ustedes tienen que anotar, anótelo, él va a jugar. O sea, por lo menos su intención es seria de jugar, porque nadie va a hacer ese cambio. Ahora, cuando tú te refieres a los gigantes, por ejemplo, que tenían que cambiarlo antes, o sea, yo escucho cosas así hace un ratito y lo estoy escuchando hace mucho. Si él no va a jugar, bueno, pues cámbienlo. Yo creo que estamos delante de un pelotero, posiblemente el mejor pelotero nacido en este país en cuanto a los números se refiere. Porque lo de Alex, usted sabe que nació fuera, pero es dominicano cuando le convenía. Nunca jugó con el clásico dominicano, siempre estaba magando por otro lado. Entonces... Pero es dominicano. Pero nacido aquí, un tipo con esos números que va de cabeza, que no tiene mancha en su historial, porque los otros bateadores son Manny y Alex, y los dos tienen mancha. Yo creo que estamos hablando del mejor en, en ese sentido. Yo quería verle aquí. Pensé que lo iba a ver este año. aquí. El año pasado él dijo que no jugaba por la pandemia, porque no quería enfermarse, y su familia, y qué sé yo okay. qué. Y que el público no iba a estar presente, y por eso es lo que iba a jugar, porque él quería que la gente lo viera. Bueno, pues parece que ha querido jugar, pero en este caso el equipo de los Leones del escogido y José Gómez aparentemente han escuchado algo de que el hombre te interesa jugar y de una bueno. vez, espérate, ¿tú te atreves a jugar aquí? Porque Pujols es cierto, es más cómodo para él jugar en la capital porque él cuando viene se queda ahí y es algo entendible. Nada que culpar a ninguno de los dos equipos. Uno está haciendo sus diligencias para ver a un pelotero que va a ser taquillero, que puede vender cientos de camisetas, de todo. Y que puede batear en esta liga. Pujol puede matar esta liga fácil. Todavía a los 41 años. Pero Jesús Mejía está trayendo aquí a un lanzador zurdo que se va a pasar posiblemente cuatro años más aquí, jugando desde el principio. Y a Melty Mesa, que en las entradas mayores puede ser un jardinero importante para, hacer, para cerrar los juegos. Si es que mira, los dos equipos que le vaya muy bien. Y mira, yo Lástima ya... perder a Pujol, pero que le vaya bien por allá. Mira, agregando a eso que tú mismo mencionas, que debe haber alguna conversación o hubo alguna conversación de, entre José Gómez y Albert Pujol. Los Leones han informado que Pujol se estará llegando al país el viernes. No Mañana. Sé si sea este viernes o el próximo, ¿verdad? pero ya estará llegando al país de inmediato, se va a integrar el equipo. O sea que es un hecho. ¿Dicen Pujols, los Leones? Sí, es un hecho oficial. Qué bueno. Que Pujol se estará vistiendo la camiseta roja. Yo me alegro. ¿Saben por qué? porque a la Liga Dominicana le hace falta ese tipo de figuras. Que Pujols no se fuera, que posiblemente el mejor bateador de nuestro país se vaya a vaya Cooperstown y que los dominicanos no lo pudieran ver, aquellos que no, que no pueden viajar. Por eso yo estoy en ese sentido contento, del equipo que él quiera, no. Donde él vaya a jugar, la Liga crece, crecemos nosotros también y los fanáticos van a disfrutar de un gran espectáculo. Mientras tanto, repetimos que Eduardo Paredes y Melky Mesa forman parte de los gigantes y en cualquier momento ya se están integrando.